En el Congreso o en los Congresos suelen suceder muchas cosas que uno no sí. logra entender, ¿no? Bueno. Cuando, por ejemplo, se han armado esas terribles peleas entre todas las personas que uno dice, a ver, son nuestros legisladores, ¿no? Claro. Son los referentes, son quienes están en nombre del pueblo. Nosotros no nos quedamos atrás, ¿no? El diputado Ameri, ¿se acuerdan En plena pandemia. Claro, por te digo, en, en los Congresos suelen suceder sí. como muchas cosas extrañas que a veces uh -huh. uno no logra entender pero que para, claro, en Paraguay creo que se fue para, para otro bueno, lado. Claro, ¿de qué estamos hablando? De Katia Mabel González. Ella es una legisladora paraguaya que a la oposición quiso dedicarle un uh -huh. tema, <risas> Un tema que es muy escuchado, por cierto, que tiene millones de reproducciones y es nada más ni nada menos Te Felicito de Shakira. Un tema que se hizo muy conocido eh, cuando se, se hablaba de los claro, rumores de con Shakira con Gerard Piqué Exactamente. Y, y además y, le mete la coreografía. La coreografía sí, y todo, sí, sí. pero ¿quieren que lo veamos? Por pero favor. por favor, <risas> miren. Esta unidad no me queda sino decirle. Felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúas, le queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo. Bueno, me da un poco de ver... te voy a la verdad, me da a vergüenza. China. Que no, no, de verdad, sí, es, es Y además, eh, para repasar un poco la, la carrera política de esta sí. mujer, sí, de a principio de año ella se presentó como precandidata presidencial, uh -huh. eh, justamente por su partido, después a mitad de año desiste de esa idea para eh, representar en el Senado al partido mismo, y es allí donde hace esta... Esta canción. Uh -huh. O sea, la que casi es que presidenta, Katia. Casi es presidenta mira y mirá el, lo que hizo. Esto ha dado la vuelta al mundo. Pero es que sí. imagínate cómo y no claro. lo va a hacer. Y, la, bueno, y aparte la mímica, ¿no? O sea, le hace la... toda la coreografía sí, de Shakira. La coreografía. Que la inventaron los hijos de Shakira, contó en alguna entrevista, que le dijo, a ver, inventen un baile y le inventaron. Ah, esa, esa Y fue... llegó a Paraguay, llegó al Congreso Paraguay. Sí, paraguayo. llegó al Congreso Paraguay. Ella paraguayo? es de la, del, del partido político Alianza Encuentro Nacional, ¿Qué? representa allí el Senado, pero la verdad es que esto ha llamado la atención, bueno... Sí. Sí. La originalidad de, al servicio de así le Así se quiso manifestar Tú, ¿sí? para su oposición.